107.3 Hola, buenas noches Un día más aquí en Benilo En el, el 107.3 FM Y en internet OndaCross or, ORG Con nosotros está hoy Que ha venido ya David Buenas tardes Nuestro invitado es Jan Dialer Hola, ¿qué tal familia? Y ahí el control es Daniel Muy buenas noches Hoy nos falta el Canelo que ha por ahí no puede venir Pero bueno, nada, pasada. Un saludo para él Vamos a empezar la entrevista, ¿no? Aquí Venga, Dilo, Me contando tu principio de hip hop Cuando empezaste, ¿cómo fue el principio? Pues yo llevo haciendo música Desde pequeñito Yo hacía letras antes de conocer el hip hop porque uh -huh. hoy en día es muy fácil con internet conocer estilos de música, conocer canciones y demás Pero de pequeñito recuerdo que me regalaron un ordenador para la comunión, Windows 98, esto súper es antiguo Vine con un micro chiquitito uh -huh. y pues tonteando con los primos y demás, pues nos grabamos cosas Y ya pues descubrí el rap, descubrí que era más o menos lo que se adaptaba a mis necesidades y desde siempre, ya es droga. todas ¿Y las ¿Y los primeros temas que escuchaste así que tú recuerdas Recuerdo que mi primer artista que escuché creo que fue Ariana Puello. Ari. Y ya después Zatu y demás, los típicos. Sí, A no. día de hoy, bueno, hace ya bastantes años, el 90% de mi música es americana. Ajá. Suelo escuchar muy, muy, mucho americano. Muy americano. Uh -huh. ¿Y, ¿Y sobre lo que escuchas, tiene alguna influencia? Yo lo bueno que tengo Lo malo que tengo Es que siempre he hecho música solo A diferencia de, de otros raperos y demás No me he criado en un círculo En el que la gente escuche rap Entonces he adaptado el, el, La movida rap A lo que yo sentía cuando escuchaba la música Sí que, claro Te influencia por el hecho de escuchar muchos artistas Yo el, las 24 horas del día estoy escuchando música Trabajando, en el coche, en casa Soy un pesado, no puedo estar sin música Y quieras que en algo te influencia Evidentemente ¿Y bajo qué grupos más fuertemente cre crees tú o te ves influenciados? Más que influenciado, yo últimamente voy por etapa. No me gusta decir ni artistas favoritos ni discos favoritos. Últimamente estoy escuchando a un chico que es Mike Stud, un chico universitario que no es muy conocido, pero gracias a Spotify pues los típicos salen en la radio y uno lo conoce y lo escucha. Eh, estoy escuchando también el último disco de Trey eh, el último disco de Justin Bieber Escucho un poquito variado dentro de lo que escucho R&B, rap, no, no me suelo cerrar a nada Bueno, ¿y conciertos que tengas por ahí previstos? ¿Algún bolo o algo por ahí? Pues hace poco di uno en Algeciras, un uh -huh. festival, el, Sound, el Ventolera Sound Festival, que estuvimos allí y por ahora cerrado, cerrado no tengo nada. Tengo cosillas, pero ya te digo, curro muchísimas horas y llego a mi casa a las 10, a las 11 de la noche, el poco rato estoy con el Twitter, con un pesado y lo que va saliendo. Bueno, DJ, que te acompañen por ahí en tu disco nuevo que vaya contigo de gira... Más que DJ, la, la cosa no, de... sí mi compañero, mi hermano, mi apoyo es Z-Click, yo estuve desde chiquitito haciendo música, como os he dicho, pero por problemas familiares y por problemas que se me juntaron muchas movidas, me pegué dos años sin poder acabar una letra. Uh -huh. Y conocí a Z-Click sin, sin saber si yo lo hacía bien lo hacía mal, me apoyó desde siempre. Me dio un ritmo y esa noche fue soltarlo todo, me acabé uno de mis mejores temas y dije, hostia. Y hasta el día de hoy, por pues, los dos trabajando juntos siempre. ¿Y el tema de vídeos musicales, cómo lo montas o quién te lo monta cómo lo hacéis? Pues lo monto yo. Mismo, ¿no? Yo ya totalmente... suelo ser muy curioso ¿Eh? con las cosas y suelo ser muy perfeccionista. Entonces, los últimos vídeos que hay en, en mi canal de YouTube, que si buscáis Jan Diller lo vais a encontrar o en jandiller.com. Todos los vídeos que hay los he montado yo, las historias las he montado yo, o si no, apoyado por, por Zetacli, alguna idea que se lo ocurra, las vamos montando. Bueno, si os parece, vamos a escuchar el primer tema a este hombre, vamos a ir escuchando a ver de qué hablamos, ¿no? Y a ver qué os parece. ¿Algún tema? ¿Algún tema que.? Te... Pues. Es difícil, no sé, podríamos poner. Eh, de enero hasta diciembre, por ejemplo. Pues venga, dale, dale. Pues vamos allá. La diciembre Nena, relléname ese cigarro Y apunta la pasta que en estilo de estilfarro Yo nací bizarro, propenso a comer el tarro Puliendo cada movida hasta que brilla mi pizarro Enciendo una cerilla por mí Y recuerda cada sueño que jamás recorrí A mí deber acudir, a muchos haters crujir Más que querías del puto, Moise del Badal y Yo, lamentablemente vivo en España, lo no sé Donde primamos la pose que el mensaje típico Con putas que rabia solo por lucir corse Porque tienen past y medios, pero primos son arritmicos con corazón en cada paso que fue a mi retina Hablando solo con la música y la hipotina Si tu rima, trimesina, escaseado de resina Pilla un beat del pin que sufra la vecina Juegas sin sentido por mi órbita Con la cabeza la onda un par de tónicas que para ladrón ya está el rey Y para volar, montate en mi play Y veas en la cabeza como matucina Salto en mi desde la cocina, muchas veces y mucha cafeína, pero al fin y al cabo puta, esta es mi vida. Y es que todo lo que digan me da igual, sigo estando aquí en el trap, follándome la un mental, de enero hasta diciembre. Y es que todo lo que digan me da igual, sigo estando aquí en el trap, follándome la un mental de enero hasta diciembre, mis huevos en el fuego y mi mente está en el pan bebiendo vino como un Lannister en mi diván, si quieres tu oscureo pillas gorra y si quieres comercial te vendo mi ira si la calada primerita que ya puedo ser, hay que pinchar que muchas veces va a aprender a coser, Tras las puertas en la vida aprendí a demoler Ya no faltará mi movida como al comer, amortiguo a la caída defiende tu silla, aléjate de la maldad y los putas cotillas los problemas vienen y van y si me explican Saco a pasear mi rap devorador de hormiga. Yo sigo en mi grow, flotando como el helio. Untando envidia y rima para que salga el genio. Buscas redes con lo tuyo sin tener criterio. Vendiendo un bolón político del ministerio. Yo estoy en el monasterio donde música es mi Dios. Manejando la partida es hora de el En la 1408 contra mis amigos. Navegando en las dudas de mi river. Al final de se acerca para bailar conmigo. La creatividad conoce bien de mi atractivo. En multas talari, putas, que y disputas que cerrar.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 soyándome la salud mental, de enero diciembre Y es que todo lo que digan me da igual, sigo estando aquí en el chat soyándome la salud mental, de a diciembre. diciembre se Seguimos aquí en Ontacolo, en Virilo, aquí bien acompañado con Marco y nuestro invitado y habéis escuchado ese tema y suena muy, como estaba comentando aquí, muy, muy fresquito, muy, bastante bueno además, bastante eh. guapo. Uh -huh. Y tú ahora, a la hora de escribir, ¿en qué te inspira? ¿En qué te, qué te viene a la mente para pa escribir? Pues soy muy raro cuando escribo. Sobre todo escribo cuando más agobiado estoy y más cansado estoy es cuando mejor escribo. Cuando me pongo algún ritmo por la noche a las 2 de la mañana, de estas veces que no puedo dormir, sí. y me llega el ritmo exacto en el que digo, ahora sí. No suelo tener ninguna temática ni decir voy a hablar un tema sobre el amor o ¿no? un tema sobre la calle, lo que me expresa la música, no me suelo poner atadura a la hora de escribir. sí, lo que dice mucha gente, que la base te, te, te llevas letra, vamos ¿no? no, no, también muchas veces. No. ¿Y de productores has tirado mucho? ¿Hay uno solamente? O? Eh, a día de hoy trabajo únicamente con Z Clip, a no ser que algún productor me pase algún ritmo y me guste. Todo lo que estoy trabajando lo trabajo con Z Clip. Es un productor de Sevilla De Sevilla, digo, de, de Algeciras Y el cabrón es muy, muy bueno O sea, es que es impresionante los ritmos Él sabe hacerme el ritmo para que Yo no tenga que hacer nada, lo escucho Y digo, vale, quiere que entre por aquí Quiere que le hable de esto, me lo hace muy fácil ¿Quién ha creado la carátula del, del disco? Pues la carátula la ha hecho él <risa> Con él y algunos detallitos que he ido dando yo Está bastante currada, ¿eh? Está bastante bien, es llamativa, ¿eh? así... Sí, nos gusta siempre tener una estética profesional y no hacer las cosas por hacerlas. ¿Y te ha costado mucho tiempo hacer esta maquerita? ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacerla? Pues más que tiempo ha sido tiempo libre. Ah, <ríe> Tardamos ya, ya. como pues un año y algo, creo, entre que terminamos las canciones, decidimos qué temas metíamos, qué no metíamos, mezcla y demás. El disco está grabado en esencia en el estudio de Triple 3, un colegio también de allí, de Marbella, que también hace muy buen rap. ...y hay dos canciones que están grabadas en el estudio de Doc Diamond... ...el productor de Hablando en Plata... Ajá. ...y después mezclado, está mezclado todas las canciones por Z-Click... ...en un estudio en Algeciras... Bueno, y... ...de gente, ¿cómo ve que está cogiendo el disco? la pues acepta el, aceptación... La aceptación brutal... ...yo gracias a los astros, a lo que sea... ...tengo mm. muchísimo fan en Twitter... Mm. ...ya mismo llegaremos a los 20.000 seguidores... ...y cada vez que pongo algún tuit, cada vez que subo algún tema nuevo... ...gente de España, de Latinoamérica, de cualquier lado... ...poniéndome trozos de mi letra, poniéndome canciones... ...me encanta la canción... Ajá. Y tampoco me considero que sea nadie, pero es la magia de Internet. Si no, haces un tema y conectas con cualquier persona del mundo. Son sí. 17.000, ¿no? 17.000 y pico he visto. Sí, 17.000 y pico, sí. Y no son más porque horas? no tengo más tiempo. <risa> <risa> si no, pusieras no, más Twitter... En YouTube más. yo he mirado y un montón de En YouTube tengo ya en total 17.000. Hace uh -huh. poco me hicieron partner de YouTube y ojalá tuviera más uh -huh. tiempo pero es que, yo os digo, dos horas al día o lo poquito que saco y estoy consiguiendo muchas cosas, es una lástima no tener más tiempo ah, ¿Estás moviendo. contento sí. con eso, ¿no? Sí, súper contento, además muchas veces de estas veces que te da el bajón y dices tú, coño, no me llama ninguna sala, o no me conoce nadie o no uh -huh. no se me acercan me piden colabo, no pasan base y después me meto en internet y es como otro planeta completamente diferente la gente mandándome cariño, mandándome así, así le encantan mis temas, entonces el adrenalina y el incentivo, por lo menos Ya que lo hacemos gratis, que no, no estamos Desgraciadamente viviendo de esto Al contrario, como todo perdemos dinero Pues el tema de haber hecho las copias, de moverle y demás Pues por lo menos que la gente te devuelva cariño Siempre está guay Además he conseguido meterlo en iTunes En Spotify, Amazon, Google Music Está en todas las plataformas Y, y por ahora va bastante bien tuve bueno. ves difícil El tema de, de sala aquí en Lo ves, poco complicado, ¿no? Como tú Tampoco me considero que sea una persona adecuada para hablar... ...porque sinceramente no me muevo... ...o sea, tampoco... ...yo estoy en mi casa y digo, joder, no me llama nadie... ...tampoco me he movido yo, ido a sala por sala enseñando mi música... Yo ...os digo que no tengo tiempo... Claro. ...me encantaría que, pues por la reproducción... ...la repercusión que pueda tener, algún día me, me fueran llamando... ...sí, está claro... ...pero sí, yo veo que hay, hay mucha movida en Málaga... ...o sea, Málaga, la de raperos que hay... ...la de movimiento que hay, pero bueno... ...hoy en día es que está mal en todos lados... ...en España entero... Yo conozco a gente que están en el top y cancelan conciertos, salas claro. con 10 personas, te pegas el viaje y ahora te dice para no te va a pagar, es el día a día. España, el rap, es, son, son dos cosas que no van a funcionarse nunca, creo. Bueno, aunque de manera personal así no te sale el clavo eso, pero como en internet tienes muchas visitas, muchos comentarios y tal. ¿Hay habido alguno de fuera que te haya pedido...? Sí, sí mucha gente, mucha gente de, ya no de España, sino de fuera de España. Pero yo soy un tío que me gusta hacer las cosas bien y me gusta que si me comprometo sacarle tiempo. Entonces, hay muchos artistas que me han dicho, mira me gustaría colaborar contigo, pero mi disco sale en dos meses. Y si no me sale la inspiración, ni yo considero que el tema sea bueno, ni que voy a tener tiempo, tampoco me quiero comprometer a que el chaval saque tarde el disco o se puede sacar como tema suelto, pero ya digo, a día de hoy es que no tengo tiempo para nada. Yo lo agradezco y lo tengo en cuenta. Y pues tengo mis listas de Twitter en la que tengo gente que. Tengo trabajos pendientes que haces con ellos. Pero a día de hoy no tengo colabos con, con casi nadie. Sacada. Es que ya digo, yo llevo toda la vida solo. Todo lo que he aprendido, esto de estar con los colegas y con unos litros y haciendo freestyle, me lo he hecho yo solo en mi casa. Porque no... cuando, cuando voy a algún festival o voy al algún concierto, es mi vidilla. yo digo, joder, digo, esto no lo vivo yo todos los días. Bueno, Hay muchos ahora... que, no, que no saben valorarlo. Tenéis colegas claro. que escuchen rap y que hagan rap entre ellos. Yo una cosa que envidio mucho es cuando estaba en Algeciras, que me ha llevado mi hermano Z-Click, es que en cada esquina, es que los gitanillos escuchan rap, es que los sí, payos no. escuchan rap, todo el mundo escucha rap, y pones un, tu disco y te escucha este lo habla el otro. Yo el, mi vida ha sido en Marbella, ahora llevo cinco años viviendo en Málaga mm. y en Marbella la cultura es cero completamente. Estamos tres chavales que, que consideramos que lo hacemos bastante bien. Mi, mi colega Triple 3 está en la discográfica de, de Recording, mm. aquí está Abraham, el, el corista de Nachi y demás. Pero es que es muy difícil Es que sin pasta y en el boquete en el que estamos nosotros Que es Marbella, es muy complicado salir para arriba así. Sí, yo he estado en Marbella y hay mucho graffiti Hay skater y tal, pero En pero sí, culturada... así con gente con pintilla he visto poca ¿no? No. Y además viene a lo mejor Algún cabeza de cartel de aquí de Málaga, ya Marbella y es no, muy más, difícil. Sí. Yo he ido a conciertos y digo, coño, es que si no viene a ver este, ¿cómo van a venir a verme a mí? Ya, yo creo otra cosa historia, mi hija, eso sí, hay más movida. Sí, sí. Por parte de mi hija y... Bueno, pues sí. Pero el Madrid ¿no? Pero el sí, eso sí. Hay más, más, más movimiento sí. Bueno, ¿cómo ven en España la cena en general? Los no, Pipoids, los Ensis y todo eso, ¿vale? Pues... Internet es un arma de doble filo. O sea... ...y a mí me encanta la cantidad de, de artistas que salen... ...la cantidad de estilos diferentes, la libertad que hay... ...pero por muy divulgado que esté internet... ...por muchos grupos que haya... ...si los medios no, como vosotros no, no apoyan la movida... no ...va a ser muy complicado... ...hay gente que pues, se curra como yo... ...yo me curro el vídeo, me curro la letra... ...me curro la promoción... ...me curro el poner en el Twitter, en lo otro, en lo otro y es que no no hay otra forma es que intentas ahí alguna revista o cualquier cosa que intentas siempre contactar y mandar el disco le digo mira pues he hecho esto he hecho lo otro muy pocas personas te devuelven el correo te dicen vale ok pues te voy a hacer un descuento o voy a poner tu disco en tal sitio mm. nosotros pues estamos aquí vamos por el amor arte que tampoco cobramos nada y estamos aquí pues claro. ya los grupos malagueños que están saliendo gente que están saliendo los ponemos aquí los traemos los invitamos y gracias mm. hacemos goce a la gente el disco que el trabajo de o Es sea, la única ¿no? forma. Esto es amor a la cultura y ya está. Sí, porque y... nos gusta pues, no sé coger rap, porque, porque nos gusta rap, vamos, ver, porque nos gusta que. Eh, esto. ¿Y cuál fue el primer disco de Young? Pues antes de este disco eh, tenía cinco maquetas. Yo empecé a hacer música con un amigo de mi barrio. ¿El gladiador puede ser uno de ellos? El primero? Sí, había unos temas que era sí, el gladiador. Claro. ¿Cómo las has encontrado, eso? Estoy informado, estoy informado, eh. Dale, Joder, pues solo es no están ¿eh? <risa> Están por ahí, pero bueno... No, no, no sí, sí, es más, mismo. porque... Como me pegué dos años sin hacer música... Me daba vergüenza, porque claro, me decía alguien... Ah, tú haces rap, ¿Qué, ¿qué haces? Y después de dos años, la forma de rapear que tenía ahí... Y las tablas que tenía, no la tenía cuando, cuando era más chico. Entonces, claro, tenía en mi canal... Todas las canciones subidas... Y a lo mejor tenía 20 reproducciones, 30... Digo, ya, en plan, idea de marketing... Digo, las voy a quitar... ...saco lo mejor y muevo uno a uno... ...porque si no me va a ser imposible... ...¿y la evolución que ha tenido ahora mismo de Ale, ...desde el comienzo hasta ahora... ...ha sido muy grande o...? ...pues la evolución principalmente... ...ha sido el contacto con el Z-Click... ...o sea... El ...de, de chico siempre no tienes atadura... coges el ritmo y suelta lo primero que sea... ...te lo grabas lo más guarro que sea... ...y lo mueves y ya está... ...pero Z-Click me dio esa profesionalidad... ...que no tenía... Y me dio sonidos que yo nunca me imaginé que iba a rapear sobre eso. Porque yo la cosa que tengo es que nunca he rapeado en una base en Internet. He tenido la suerte de que pues mi vecino hacía música de aquella manera y siempre he estado haciéndolo. Y en el momento que me pegué el parón me veía verde. Porque digo, bueno, ¿dónde busco ritmo? ¿Qué hago? Me bajo la base del tema de 50 Cent y grabo encima. no Entonces, al conocer a Z Click, me lo hizo tan fácil que, me, como le digo yo, me ha sacado el tigre. Digo, porque es que me, grabo, me, me hago la letra, me lo canto y digo, coño, esto lo he hecho yo. Así que sí, z fue, fue un punto y aparte sí, de un poco de tuya, digamos, ¿no? Exacto. Un poquito, ¿no? exacto. Bueno, ¿y en España como ves al de los productores, de todo lo que hay, lo que se mueve? Yo se... lo que siempre suelo tener en mis cascos, yo digo, el porcentaje más alto es música americana, no porque mire, me, me influencia más y siento más los ritmos, además, pues en inglés más o menos me manejo, pero sobre todo cuando estoy trabajando, el hecho de ponerme en español me distrae más que ponerme una letra en inglés. Además, son canciones pues, más RB, más tranquilas. Ahora, del panorama español siempre están mis cascos, Iván Nieto y Excese. Van, algunos vienen, cambian, pero esos dos son, son mi espinita. Bueno, ¿y nunca te has planteado grabar algo en inglés? ¿Tiparte eh? algo en inglés, tío? Mm, no, porque no es mi idioma nativo, ni, bueno, bueno. ni veo que alguna no frasecilla la, no ve, que vale. a lo mejor cuando me estoy rapeando, pues se mm. me ocurre alguna frase, alguna palabra, si la suelto. Pero no, tampoco creo que haya merca. Si es difícil ya en español. La gente ya en inglés es más todavía, es más complicado ¿sí? Yeah. Sí. Vale. Y después que si mezclas flamenco, ¿por qué mezclas flamenco? Si hablo en inglés, porque en inglés? Si yeah, habla bueno. de calle... El problema que hay en, la, en el panorama es el envenenamiento que hay En vez de unirse la gente y decir, coño, vamos a subir la cultura para arriba Que va un chaval que no rapea muy bien, pero que tiene ilusión Coño, pues vamos a ir a verlo claro. Hasta en el parque tirado, voy ve a ver al chaval y la apoya, Porque después cuando des tú el bolo, van a ir a apoyarte a ti Claro, no, sí apoyar eh, pues a la gente está empezando A lo mejor porque el chaval no, no lo conoce con claro. nadie Y nadie va M claro. más es mal Porque a lo mejor el chaval dentro de 3 o 4, 4 años puede ser claro. importante sabes claro. y, y ya no idea. es ya no es solo por Apoyar al chaval o no Que sí, sino por crear cultura Porque claro. que venga a Málaga Diga coño, esta gente todos los viernes Están dando un bolo, tienen allí 100 personas Pues cuando yo vean los ojitos con los dólares Y digan podemos sacar pasta es cuando van a empezar a moverse Y hacer eventos y hacer cosas Y cuando va a crecer esto no, también el problema de la sala también es que trae gente que, que te hace taquilla. Claro. Si a lo mejor un tío no hace taquilla, pues no le interesa la sala. Mm. Son, ellos miran mucho también, es un poco crítica a mí por mi parte, de gente que saben que van a hacer, que van a hacer cash. Si claro. no, un tío que no te hace cash no, mm. no le interesa mucho hacer la sala también. Es un problema, ese es el problema también. Mm. Pero bueno. Bueno, lo que yo quería añadir sobre lo de hablar inglés y tal, bajo mi punto de vista, ahí tenemos que en España al famoso Clash que es el impresionante. me encanta sí. me encanta, es mi debilidad yo llevo escuchándolo, lo conocí la primera vez con un tema de, con el puto loco el, barba ¿cómo se llama este tío? el de arma H-mafia H -Mafia. H -Mafia. un tema que tenían los dos, lo conocí uh -huh. y dije, hostia tío, este tío con flow americano y te meto español en medio y la última referencia que estás sacando brutal se ha ido allí el cabrón ha crecido es impresionante pero claro ¿dónde suena? ¿dónde se ha tenido que ir a moverse? allí porque es que aquí no está muy complicado yeah. bueno todo esto viene ya de antes ¿no? sobre una cosa algo que añado, digamos que él estuvo viviendo allí en Estados Unidos por, por el padre que trabajaba allí y tal uh -huh. y bueno todo esto se le pegó a él. Y con razón, él habla así de esta manera, ¿no? 5, 6 claro. años, 7 años allí viviendo, pues. Quiera que no, adquiere un qué, vocabulario. Qué Yo quiero también vivir 5 o 6 años allí. ¿eh? Adquiere un vocabulario, adquiere claro. unas palabras, adquiere claro. y tal, y bueno, después claro. de todo, pues. Así como lo hace el chaval, no tanto sí. tiempo viviendo allí, pues. Bueno, la pregunta que me está más capado es. ¿De ¿no? dónde viene tu nombre? ¿El nombre este que tú usas? Pues, cuando empecé de chico, mmm, me llamaba solo Young. Que es mi, mi nombre, Juan Antonio baño García No tiene ninguna historia Y con el cambio Cuando empecé con, con Z-Click Pensé, digo, bueno, llevo desde los 10 años No sé qué la tendría cuando empecé con Z-Click Hace un par de años o así Y dije, ahora es mi momento Es mi momento de decir, lo doy todo Si sale bien, si no sale, tiro la toalla Entonces dije, dealer Dealer, típica partida de póker. ¿Quién es el dealer? ¿El que le toca manejar? ¿El que le toca el último, el que pueda hacer la jugada? Claro, pues dije, mira, la verdad, la verdad, la verdad. Jan Dealer, por lo menos me pongo un apellido y, y ahí se quedó Jan Dealer. Yo creo que está chulo el nombre. Está bien lo Bueno, Dani, si te parece, escuchamos otro temita de este hombre, ¿no? Vamos a ir conociéndolo musicalmente, ¿no? ¿Algún temita... Pues que tiene... hay que vivir. Hay que vivir. Por ejemplo, ¿no? ¿eh? Vamos, sí. vamos a escucharlo, ¿eh? La katana, me ventilo, ron azúcar lima, limamenta, mis rimas nadando están, primo prueba mi mojito en el filo, gringos que se me lamentan, se las dan de Rockstar, payasos como fositos, sigo sobreviviendo como un cabrito, sigo haciendo música, la necesito juntarme con mi hermano sin festín te invito viaja con nosotros hasta el infinito. Yo no busco nada sale solo. Mi vida es tu caída ya quisieras ir conmigo. Pero cada bache no le quiero. Me intervió mi dinero en los bolsillos de rascón y ya. la falsura busquen el conflicto. Miren ya las joyas del Papa Benedicto. Comercialicen con lo que inscribo. Disfruten de este puro eucalipto. Hay tanto trabajo por hacer y terminar Hay que pasar página, la música es vital Hay muchos oídos, pero solo los tuyos lo escucharán Si digo será para que vuelvas a escuchar será para seguir sin lugar será para no volver atrás En la vida las cosas que más vas a crear. Dije esto sin buscar ningún trofeo Adicto soy al hip-hop, chavo cada fariseo Posiciono mi escritura sin curarme el seo Soy Jack, mira con quien me codeo yo. yo ya los diez como neo cubri mi espalda de capa, husmeo, Demasiadas trabas quería mi odeo El talento es el que yo solo las palmeo Veo y aprendo cómo funciona El mecanismo de todas mis neuronas Ando climatizando estos que A un ambiente hostil hacia mi persona Hice sí, hamburguesas y curre en un McDonald's, cerré muchos picos como los de Donald, se engancha mi droga como a Maradona, más solo soy un chico que rapea por las lomas, ando moviendo mi clavícula hacia tu aurícula, lo hacemos de gratis, no puedes chupar, tu industria no da dinero, quizás nos necesites para poder cotizar. Dicta, la hacemos sin dar señuelos, culo mi ego, me lo de hacer lo que hago, vuelo apoyarme a rappers en estos suelos totalmente capacitado para jugar en el mercado hago esto con curro y esclavizado imagina lo que había estando acomodado no. Saqué mierda de la nada currando desde la lona ya nadie a mí me para primo sigo en la zona todos los que me odiaban cojan sitio en su trona y vean cómo se evaporan Impedirán. Hay tanto trabajo por hacer y terminar. Hay que pasar página, la música es vital. Hay muchos oídos, pero solo los tuyos lo escucharán. Será para que vuelvas a escuchar. ¿No Será para seguir sin dudar. Será para no volver atrás. En la vida encontrarás las cosas que más vas a usar? seguimos aquí en vinilo, ya sabéis, Onda Color, www.ondacolor.org, para escucharnos en internet, o en el 107.3, aquí estamos bien acompañados, aquí un gran invitado y un gran artista, y bueno, estoy contándonos, pues, no sé, ¿tienes algún pensamiento de algún tema en mente que no hayas sacado, que tengáis atascado? Pues más que atascado tengo un, tema, un, que dice, un tema nuevo no tengo, sacarlo, pero no saco. tengo un tema nuevo porque Z-Click está preparando una mixtape con toda la gente de allí de, de su ciudad creo que son 18 o 22 artistas él ha producido todas las instrumentales y cada una pues canta un, un rapero diferente y si queréis me tiro a capela por lo menos el primer trocito del, del rapero pero cuento porque pues, creo que tenemos una llamada tenemos ahí <risa> a un amigo un gran amigo tenemos ya a z Clip. tenemos al teléfono creo ¿No, Dani? A ver si hacemos colección. Buenas tardes. Hola, buena buenas noches. Buenas tardes. Pues estamos con un amigo, amigo tuyo. Estamos aquí con Jan. Bien. Jan Diller, ¿no? Sí. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Bien, bien. Nada. Que nos cuente un poquito con lo que tú has hecho, lo que con qué has trabajado, cómo es lo que tú lo, lo que estás haciendo. Pues mira, yo soy productor de la estira, soy, soy de sí. y llevo muchos muchos años ya, llevo más de 10 años, lo que pasa es que todavía no, no he tenido la oportunidad de ser conocido. Conocí ah. a Jan Diller, que es un gran amigo mío y de, hace un año empezamos un trabajo que salió el 12 de, de febrero, llamado Z. Diller uh -huh. y la verdad que mi trabajo, tanto el suyo, ha sido de constancia 100% y... ...y el resultado hemos salido muy contentos los dos... Ah. Eh, ...hemos intentado de sacar un estilo un poco más atmósfero, ...con más atmosférica... Eh, ...tirando un poco al, al estilo americano... ...pero respetando el estilo nuestro, ¿sabes? Y nada, actualmente también trabajo haciendo una Mixtape... ...de 16 temas con colaboraciones de, de 16 en sí... Uh -huh. ...y aparte también produzco temas de la BC, ...música electrónica, house, techno toco un poco de todo, que más te gusta eh, ¿qué estilo te gusta más tocar de las producciones? ¿qué estilo me, me gusta más? pues por cierto bueno, el hip hop eh, primero y luego ya pues me gusta experimentar un poco con, con el glitch y con música experimental bandas sonoras también pero vamos principalmente el hip hop que es lo que con lo que llevo más tiempo y, y me gusta tanto bueno, por aquí por a ¿qué tal el ambiente de Gijó? ¿Hay, hay, gente elfii, ¿Hay gente que se mueve por allí? O... Sí, tira, aquí también? hay mucho movimiento. Lo que pasa que, como desgraciadamente con la crisis, los ayuntamientos no, no dan facilidades para realizar conciertos. Uh -huh. Y la verdad que pocos conciertos estamos dando los raperos de aquí de Gijón. Pero vamos, que hay muchísimos movimientos, hay muchos jóvenes que están empezando, que, que tienen muchísimo potencial y la verdad que... Si hay oportunidades, echarle ojos a, a gente de Jefira como puede ser Pecho, Rebro, eh, Charlie, el Masker, Son gente que han, han empezado un poco a poco y la verdad que están sonando. Están sonando mucho. ¿Y ha empezado a grabar entre todos este los grupos, entre todos hacer un disco, un mixtape digamos, una... Un... Sí, ese una... es el trabajo que estoy realizando ahora, ah. que lo voy a terminar el, en agosto. Vale. Y es un mixtape con casi todos los en sí del campo de Gibraltar. ...contando con la colaboración también de mi gran amigo Jan Giller uh -huh. y, ...y llevo ya cuatro meses... ...porque la verdad como tenía trabajo de instrumentales y bits... Eh, ...hecho de hace mucho tiempo... ...pues lo único que ha sido ha sido decir... ...¿cuál te apetece utilizar esta esta?... ...y así un poco más rápido por ese tema... ...pero es un trabajo que me está costando mucho tiempo... ...ya que estoy haciendo las instrumentales... ...estoy organizando a la gente para grabar... Uh -huh. ...estoy yendo al estudio, grabando... mezclando y masterizando los temas... ...y me coge mucho tiempo de trabajo y, y para ver a familiares, trabajo aparte... y ...pero bueno, la constancia y como me gusta tantísimo pues prefiero de, de, perder, de aprovechar tiempo en eso. bueno eh, ¿cómo surgió la posibilidad de grabar con Jan? Pues fue a partir de un curso que realizamos los dos juntos de producción musical en Logis Pro... ...y no, nos titulamos los dos como productores en Logis Pro por Apple... Y a partir de ahí que hicimos migas los dos, nos conocimos, empezamos a, a sacar ideas, él, le ayudé a, a quitarse un poco las espinitas que tenía de, de hace tiempo con un anterior grupo que tenía y le di un poco la vida con, con el tema de la música. Nos compenetramos muy bien, hicimos muy buenas migas y la verdad que tanto él como yo tenemos la misma forma de pensar sobre, sobre nuestros trabajos. ...y vamos los dos a una... ...y la verdad que estoy muy contento de trabajar con él... ...bueno pues te invitamos cuando ustedes ...de hecho ese, ese disco ese... ...que lo mande por acá y aquí lo pondremos... ...y aquí lo, lo daremos a conocer... ...aunque sea que a decir a nosotros el tema de Málaga... ...pero bueno... ...aquí de sonará, sonará con un tema de otro... ...lo escucharemos por aquí, lo pondré por aquí... ...de acuerdo, por cierto... ...la Miss se llamará Rap por placer... ...Rap por placer... ...pues yo sabéis, todo lo que estoy escuchando... ...ahí cuando llegue... El trabajo, ya lo pondré lo colgaremos en internet, en Facebook, y ya, ahí puedes, escucharlo todo el mundo, ¿eh? De muchísimas gracias. Ah, hombre, a, sí, ti, vamos, a ti, hombre, un de saludo. Venga, Juan. Venga, vemos, hermano. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Luego. Luego. Luego. Luego. Luego. Pues nada, hemos estado hablando con ese clip ahí de, de la jefira, un poquito como a, las cosas por allí. Bueno, ¿y tú no, no, estás, no has pensado en, en hacer, producir algún día...? ¿Te producí cosas, tío? Yo es que... Cuando lo conocía, él estaba perdido. Y dije... Bueno, como llevaba ya vaya dos años sin instrumentales... Digo, me las voy a hacer yo. Sí. Pero... No es el gusanillo que me da la escritura. La escritura sí. me da... Me da una forma de desahogo... Que haciendo un ritmo no, no me la daba. No sí, me da sí. esa adrenalina, ese gustillo... A la hora de hacer una letra. Oye, tú escuchas la base... Y si esta haciendo estos míos, también... Hombre... ¡Mola, tío! Por supuesto. ¡Mola! Y como... Lo que estamos hablando sobre lo de hacer bases, y como tú, por ejemplo, te, a tu gusto lo que tú te haces, lo que tú quieres meterle, violín, el piano, lo que sea. Lo que haces una... bueno, no. Bueno, lo que haces tú no lo hace nadie mejor que. Sí, también los que tienen facilidad para eso es un plus, es que las que no, tener una idea en la cabeza. Y ser perfecto tanto en complementarte en el ritmo como en la letra, pues un incentivo, está claro. Pero hay, hay que tenerlo bien puesto, ¿eh? Para saber hacerse una letra, hacerse un ritmo y, y una idea y una temática, hay, hay que ser un estirtazo, la verdad. Bueno, que te más suerte de un freestyle, como hemos hablado antes. Sí, yo si queréis vale. me, me canto un trocito de, del tema que tengo para la amistad de Ras por placer. Venga, De Z-Click. Segundito que vamos a preparar la cámara Para si inmortalizar <risas> eh, el momento Si queda la base Dani te pone la base guapa por ahí No, me lo va a capela si después vamos queréis que hagamos un freestyle Luego lo hacemos, sin problema Mira, dice Dejé atrás marcas de mi sudor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 Mi nombre no le suena, pero siempre van repiten. Tengo rimas, el estilo, el sirope y el helado. Y encima lo hago de gratis, primo. Deja que ten... ¡Vite! Yeah, yeah, yeah. No suena eso, yeah, yeah. yeah suena muy guapo. Sí, señor. Muy bien, muy bien, hombre. Está, está guapo, guapo. Bueno, ¿cómo fue...? ¿Cómo, cómo te organizas tú a la hora de escribir? Pues, como he dicho antes, no... Normalmente en la noche. Porque como estoy todo el día currando, pues la noche es la única que tengo libre en la que me siento, dejo la mente en blanco, me pongo un ritmo y pruebo a ver qué sale. Hay noches que no sale nada y otras noches que del tirón como hacía el ritmo perfecto. En la ocasión perfecta me salen cosas chulas. Ya veo. Y no sé, vamos ¿Te gustaría colaborar con algún en sí que te gustaría decir, oye, pues me volaría? Sí, yo mientras mientras me represente lo que haga. A mí da igual que tenga un nombre. no que se te burra y que te gustaría hacer colaboración? Oh, ya he dicho, gente de Madrid a lo mejor, alguna, pues, y sería serían locuras colaborar con ellos. ¿Y qué opinas tú? ¿Cómo, ven, la, tú, cómo, crees, que tú, cómo crees tú que ves la gente de fuera de Málaga el ramalagueño? Ra ¿no? Porque el ramalagueño o es sea, un estilo con un poco propio, ¿no? De un propio... Sí, yo tampoco me considero que, que encaje mucho en el, en el estilo del rap malagueño. Claro, yo, como he dicho, me crié yo solo, hice mi vida solo y ya está. No sé cómo lo verán. Yo lo que veo desde fuera, o sea, lo que veo como, como usuario de, de hip-hop es que pues, el gordo y toda esta gente siempre consiguen miles y miles de visitas. Y no creo que todas sí. las visitas sean gente de Málaga. Son no. gente que se pegan sus giras y salen por España y se comen lo que sea. Sí y de conciertos entonces como ves tú de la escena ahora mismo en respecto a salas, sala en plan que de a todo lo que hay pues en Marbella sí tengo facilidad para dar conciertos lo que pasa que es que es eso a lo mejor dar un concierto para los amigos y ya está porque allí no hay cultura no. en Málaga pues sin me haría falta pues conocer a más raperos de Málaga y juntarnos y decir venga vamos a dar un show chulo y vamos a actuar todos porque tampoco sin tener a gente no sé tampoco cuánta gente me escucha en Málaga, pero dar un concierto a la locura y decir, venga, voy a darlo. Prefiero tener a gente con apoyo, una pues, soul o gente conocida en los que hacer montar algo juntos y, y disfrutarlo. Porque usted puede ver contacto con ellos. De, de ellos ah, pues mira, desde aquí <risa> hago, hago la voz que. Aquí yo escucho gente buscarme, la gente lo escucha mucha gente. Buscarme. está buscarme Y si os gusta lo que hago, pues mira, yo ah, estoy abierto a lo que sea. en tu página para que la gente lo sepa también, no? Eh, sí, estoy. En la web que es www.yandiler.com, que está lanzada con mi canal de YouTube. Uh -huh. El Twitter es arroba, eh, yandiller. Y por Facebook, igual, pues si buscáis yandiler, os saldrá mi fanpage. Nos están llegando preguntas de oyentes, por ejemplo, ¿qué canción te gusta más cantar en directo? ¿Cuál te, te más a cantar en directo? Pues esta última, los directos que he dado, la, la colabora con el clip, me gusta mucho Porque quieras que no, ya hace cinco meses que, que tenía la, o seis meses que tenía las letras acabadas Y esta como es la última letra, pues siempre es la que más me apetece hacer Porque es la, la que me he visto más suelto y he cogido con más ganas bueno, también, esta pregunta también nuestro, nuestro amigo Dan Nanti, que la pregunta también ¿Qué perspectiva tenía al sacar el disco? Perspectiva... Pues la idea primero era quitarme las pinitas y, y ver el experimento, porque si escucháis los beats, si escucháis mi estilo, no, no sabes dónde encajarlo, no uh -huh. suena a este o suena al otro, sonamos a, a EZ Dealer y es un estilo nuestro y son beats muy atmosféricos, temática pues lo que va saliendo... Entonces dijimos, vamos a probar a ver qué sale, y el, la repercusión ha sido brutal, o sea, de, de tener a gente con Spotify con mis canciones, ir por la calle que mi, mis canciones en los coches, reproducciones, subir un vídeo, o sea, el, de mis vídeos, pues tengo el vídeo de tu lobre que tiene ya 4.000 y algo visitas, sí. un vídeo que subí hace unos meses, ya va a las 3.000 creo y algo, y yo considero que está bien porque pregunta Jan Dillery y no lo conoce nadie pero después miras lo que hay y hay reproducciones y hay muchos comentarios de gente bueno yo la verdad es que me recomendó un, a un oyente que te trajera porque era seguido tuyo y me lo tienes tío, que presentar porque, eh, se lo debo, ¿no? le, le, debo una, le debo una cervecita a también me lo tío trate a este hombre que este hombre es una de puta madre y mira, bueno gracias a él pues estamos, estamos pues aquí contigo es, yo, es la, la magia de internet sí, Al sí, final sí. conoces a gente que no te pensaré nunca que ibas a conocer o que iba a conectar Hace poco contactó conmigo DJ Joaquín, el DJ sí. de Nach sí. me, me dijo, hey mira, me gusta tu trabajo, envíame las acapelas del disco y yo me quedé, hostia tío, sí, es que nada más sí. que, que este hombre me haya pedido las acapelas Ya merece la pena todo el curro que me he pegado Joder, Y sí. sin internet no sería posible, ni sí, haber nada. llegado a él Ni que me hubiera pedido las acapelas, ni me hubiera pedido nada O sea que, genial sí. DJ Joaquín, ex Alma Blanca Ajá bueno, ¿y cómo ves tú en Francia todo el movimiento? ¿Sigue, ¿Sigue algo? Ya, Yo mi territorio es América, lo demás estoy un poco perdido. Me gustaría coger cositas, si he escuchado cositas de Francia y me gusta mucho cuando hacen doble tempo y el lenguaje es brutal Ajá. Ajá. pero es que no tengo tiempo ni para escucharme el español yo americano 100% y con el poquito rato que tengo pues me meto en chaste Group, el cuaderno, en Flow Freight y voy viendo lo último que va saliendo por lo menos para seguir y no estar muy perdido en la cena no sé, es que ahora hay torrente de gente que está saliendo, tanto en Málaga como fuera, de, sí. de, de en sí, hay mucha gente grabando y hay mucho movimiento de gente que está empezando a, a sacar maquitillas no, y tal, y además y hay mucha gente. Lo, lo bonito del rap es que cuando es la bueno. gente no tiene nada y tiene que desahogarse, tienes que explotar por algún lado. Claro. O te vas a las cosas malas, o escuchas música y te vas a las cosas buenas, pues mira. Bueno, Dani, ¿qué te parece si escuchamos otro temita de este hombre que la gente lo vaya conociendo, no? Ahí... Algunos... A ver, ¿Qué te pensaba, parece? Ves, eh? Voy a mirar la chuleta. Vale, la chuleta Y ya Ponemos... Quiero despertar cada mañana Que ha sido el último videoclip que he sacado Pues venga Pues vamos ya Estamos listos para entrar a la acción Seguimos en el juego resistiendo ese dolor Va creciendo la fuerza que nació en nuestro interior Vamos dejándonos la piel por esta pasión Estamos listos para entrar a la acción Seguimos en el juego resistiendo ese dolor Va creciendo la fuerza que nació en nuestro interior interior, vamos dejándonos la por esta pasión si yeah. es que yo soy la junta que cae, rueda colina abajo buscando su rumbo, la mente de un inconformista pensando sin más solución para el mundo, crean algo de mí, tonto de mí, que yo les di mi amistad ahora soy humo perdido buscando mi nombre sonando en cada ciudad desperté de mi coma, más de dos años sin sacar un tema, a veces la vida no quiere que corras, más mírame ahora, fuerte, cazando ballenas, ya aprendí a sufrir y aguantar todo sin ningún sentido Déjame vivir y saltar cada mierda que puso el destino ¿Dónde están las instrucciones de esta puta vida? Voy esquivando agujeros siendo sus caídas Si quieren guerra soy yo y esta sí es vida. Los que rapean sin expresar orden su saliva Fuerte como un padre buscando alimento para su familia Una que lucha sola contra la bolivia, uno que lanza su puño contra la desidia Sale y fuera y calza la vida que quieres, bro Joda al hater cuando tu estilo despierta Estamos listos para entrar a la acción Seguimos en el juego resistiendo ese dolor Va tiene la fuerza que nació en nuestro interior Vamos dejándonos nuestra piel por esta pasión Estamos listos para entrar a la acción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 lo que nunca se gana si no pone rabia en cada situación Aguanto el dolor que conlleva llevar el peso a la espalda de esta adicción Soy ese ave que vuela sin rumbo Buscando su oportunidad Que no haga escapar del infierno que va creciendo Dentro de esta batalla naval Yo ya aprendí a luchar Nunca pensé en la derrota que siempre nos busca Todo empieza de cero Pero no significa que no salga nunca No hay reglas en este juego Sigo a flote en el mar que navego Y vivís un ejército Eufórico alzando los puños al cielo Un gladiador curtido por por miles de guerras, una mujer que resiste sola Toda esta miseria Por culpa de un hombre que la abandonó No tuvo valor suficiente para aguantar Con ella las dudas por la vida Que va creciendo su vientre y de ser valiente, sentirse fuerte Siempre la muerte es imprevisible La gente miente más para aparentar Y eso les hace invisibles Me representa quien que rinde Para llegar donde tiene previsto Levanta del suelo y sigue tu camino Ya es hora de querer vivir Estamos listos para entrar a la acción Seguimos en el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 Bueno, pues ahí teníamos este tema, ¿tú se llamaba? Sí, eh, siempre fuerte, siempre fuerte, <risa> con Solix. Bueno, ¿cómo surgió esa colaboración? Pues Solix es un amigo mío desde mucho tiempo, un chaval muy, muy joven, y pues la poca piña que somos allí, somos Cero, Triple 3 y Solix. Y pues los tres, por lo poco, cuando nos juntamos, toda una cervecita, pues mezclamos ideas, hablamos, y somos la única familia que estamos allí como unos pesados buscando directo, moviéndonos y Para. apoyándonos entre nosotros. ¿Es bueno. Jan, una preguntilla, Jan Dele es padrino de alguien, algún rapero allí en la... No, iba? incluso más, Triple 3 me apoya mucho en, en su música, él está ya a un nivel altísimo, o sea, colaboró con Abraham, ha dado conciertos en muchísimos sitios, tiene, ha sacado el disco ahora con bueno, el sello. Y más él, el que me apoya muchas veces, me sube un poquito a la moral y yo se lo subo a él porque Los dos parecemos mujeres, cuando nos da los bajones esto de que, de que Si tú no ves no ve la luz del túnel, yo lo apoyo a él, él me apoya a mí sí. Te lo vamos levantando no, la para cabeza para antes, ¿no? pues sí. Sí. Sí. Bueno, ¿cómo surgió esto de conoces al, al narco? Pues narco lo conocí en el, en el curso que ha comentado z Me vi que no, no sabía qué iba a hacer con mi vida y dije, pues antes que estás perdido el tiempo, y soy una persona que estoy todo el día haciendo cosas, dije, mira, apunto este cursito. Y yo no sabía ni que iba narco. Y cuando lo vi enfrente mía, digo, hostia, coño, es narco, pero está hablando en plata. Sí, sí. Y el tío es súper campechano, súper cercano, tiene un sí. corazón que no le cabe en el pecho. Sí, sí, sí es coño. Y hicimos muy buenas migas, pues salíamos, fuimos un cigarrito, hablamos de nuestras cosas, de nuestra música. Y es un chaval que tampoco me gusta ir por delante de, ah, pues mira, yo hago rato, te voy a enseñar un tema. Mm. Que hay mucha gente también que tiene ese desparpajo que muchas veces he hecho yo en falta para conseguir cosas. Y él no le importó nada. Y en el último día del curso, que no le olvidan nunca, había más chicos que se había quedado con él porque se habían acercado a él. Y yo, a lo mejor, por timideo, por ser un poquito más reservado, no le dije nada. Y se me acercó y me dijo: Juan Antonio, vente y nos tomamos una cercita los dos juntos. Y ya estuvimos hablando, pues, típico, conocer anécdotas de Capaz o de Raika o cosas que nunca has visto desde fuera. Hablar de la cena, hablar de lo que es sacar un disco, de Boa o de lo que sea, pues son cosas que dices: Hostia. La estoy viviendo con él o sea, y, y ya hicimos migas, yo lo invité a mi casa él me invitó a la suya y surgió el que me dijo, si quieres grabar no te hace falta grabar en mi casa, graba y haber grabado donde no ha grabado Alfomeca donde no ha grabado hablando en plata, disco tan célebre y verme yo allí con él él <risa> sentado <risa> en el ordenador y yo grabando que no me lo creía con el móvil, decía, joder además fueron los dos primeros temas que grabé del disco que son el de to Lover y el de Hay que Vivir y una experiencia brutal Ahora nos vemos poquito Porque como yo estoy trabajando tanto tiempo Y él está con los cursos, está con los bolos y demás No podemos encajar, le doy un saludito de aquí hasta a narco, Pero que vaya, lo tendré el corazón siempre más, tengo una dedicatoria con él En el disco porque Alguien que está en el top, que tú lo ves Y dice, coño, ¿quién no conoce hablando en Plata en España? Hombre, tú hablas con Reika o hablas con Exacto. APA que Gracias a APA estamos aquí también Gracias a Mucha Calle estamos aquí también Exacto. Y son gente muy simple Que tú puedes hablar con sí. ellos, somos gente muy, muy cercana Y... Sí. No. Raika es un tío de puta madre, sí, de, de, Miguel Sicario también es un tío de genial, vamos mucho no veo pero yo tengo que aprecio también y Rafa, ¿no? Rafa también, sí. todos somos gente muy, muy cercana tío, gente, si tú acercas a ellos y puedes hablar con ellos. Sí ¿no? sí pero sin no, problema, no, no te van a mirar por encima del hombro diciendo no, yo soy capaz, que va al contrario, te echan un brazo encima y supongo un cierre contigo Sí sí vamos claro. <risa> bueno eh. Y en Algeciras, ¿cómo ves tú la escena? ¿Todo lo que tú has podido conocer o has tenido... Yo lo poco que he vivido en Málaga, no sé. Pero lo que yo vivo en Marbella, a mí me da una envidia en Algeciras impresionante. Porque uh -huh. es que en cada esquina, en cada bloque... Cada niño hace rap y hacen rap muy diferente. En el festival me di cuenta que había niños que hacían un rap muy negrata, con, levantando los codos, con el rollo to chain, y dice, hostia, estos niños <risa> que hacen haciendo este estilo aquí en el okay. Pero flipa, y después te va otro y te pone unos bajos impresionantes. Hay mucha diversidad de estilos. Okay. Y claro, da un concierto, pues allí vamos 4 o 5 de cartel van los 10 amigos de cada uno y te montan un concierto de 40 personas en cero coma y dices, coño, pues sí, sí, da gusto dar un concierto Me aunque bien. no ganemos pasta ninguno pero siempre cuando haces un trabajo siempre tienes ganas de darlo en directo y beber la adrenalina y verlo sonando en un equipo en condiciones y vale. ahí pues te la quitas fácil Yo, yo que fui a decir a que cada día llovía, madre, hacía un viento un <risa> No, ahí. viento siempre, eso tiene que acostumbrar Como no, aquel día, ¿eh? Fue, fue <risa> muy, muy mal tiempo vamos <risa> no Sé sí. que allí hay buen movimiento de rap. Lo sí, hay, hay, también, incluso Garito, ¿no? que ponen rap. Yo he estado por la ejercita mucho tiempo y ponen ahí, ahí sí, garito, la, no. es, que es impresionante la cultura que hay allí. Ajá. Que ya lo he dicho: gitanos, payos, todo el mundo escucha rap. Todo el mundo, los niños, grandes, viejos, mayores. Todo el mundo escucha rap. Me cuesta, yo estoy viviendo en Valencia y me cuesta que hay mucho en sí, pero Garito hizo. Hay un par de discotecas que sí que ponen rap, pero sitio fijo de, de radio y de no hay tampoco. Uh -huh. Es una pena que no haya que La gente no apueste por, no por eso, que tío. que falte apoyo por parte de, de rapero en dar, digamos, el apoyo a, a otro rapero, por ejemplo? falta ¿o? Son unas pinitas que siempre preguntan y dicen, sí. ¿tú qué hago? ¿Digo lo que pienso o me cierro puertas o, me o no? No, Yo pienso que es normal. Porque muchas veces los que estamos abajo nos quejamos de no me apoya nadie y cuando estamos arriba nos viene un niño con toda la ilusión del mundo saltándose los compases, saltándoselo todo y dices tú, no voy a colaborar con este chaval o sea, es como el que es pobre y dice que no el rico, no es rico y cuando eres rico te olvidas de los pobres no. entonces, pues, cada uno con lo suyo yo entiendo que, que no... o sea, que es difícil que tú estás arriba y que no tienes tiempo y tampoco... yo la, las colaboro veo algo muy personal no soy de la faceta de pago a fatu, no sé si se pagará, pero por ejemplo pago a dos 2000 euros me hago un tema por tener el nombre ni tampoco creo que, por ejemplo, a mí me beneficie ni sea lo que yo quiero. Yo quiero que si el día de mañana soy conocido, sea conocido porque lleve una trayectoria, no porque ahora capaz me ha escuchado, me dice capaz me hacen un tema, me hace un tema y me hago famoso porque capaz colabora conmigo. Hmm. Entonces una línea ligera en la que bueno está ahí ya está no tienen la, yo pienso que no tienen la obligación de colaborar con la gente la colaboración tiene que ser entre colegas entre que esté un ra hecho un rato agradable no grabemos algo y ya está sí pero tampoco te olvidas de dónde viene uno que también exacto. le ha costado a uno trabajar, llegar a donde sí. está y no olvidarte de dónde de tus principios a lo mejor uh -huh. que un chavo está empezando pues mira está bien echarle una mano no sí. eh, igual que a ti te hubiera gustado si tú hubieras estado abajo echarle una mano exacto a... que tú a echar la mano a ti también no y yo creo que yo pienso eso ¿no? Debería así, ¿no? Sí, sí, hombre Está bien La verdad es que sí Hay que apoyarse uno a otro Y... No, no. Si fuera así Yo creo que Ra Crecería mucho también, ¿eh? Si la gente de arriba a la de abajo Si es que debajo, si es que lo os digo si es que... Crecería, es más... crecería mucho el tema Es más veneno Lo que hay muchas veces sí. y dices, Joder, tío que, que... Y Envidia Por ejemplo, de... yo una, una cosa que no entiendo Que la digo de aquí A la gente que lo haga Yo subo un vídeo en YouTube Si mi vídeo no te gusta No te gusta mi letra No te gusta la base Ciérralo ¿Por qué ¿Mm? le das un... No me gusta? Tengo... 300 me gusta Y no, dos no me gusta ¿Qué ganas? Porque yo no lo voy a ver Tú vas en tu casa Oh, le he dado a no me gusta Yo no lo voy a ver Ni voy a saber quién eres ¿Qué ganas haciendo ese daño? Entre comillas Son ganas de, de, de hacer sangre sin sentido Bueno, también digo una cosa Si tú ves un me gusta Dices, tío ¿Y esto por qué? Te si motiva a, a, a superarte Entiendes claro, a mí mucho claro. dices, pues hostia no ha gustado Creo que habré hecho mal pues voy a intentar hacerlo Más, más cañero Sí, no, pero el que lo pone No vale, es pues también yo que pues yo Hombre, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Hay, mucho, hay muy mala hostia también Sí No este ah. mala opción, Pero Que te iba como incisivo Diciendo, hostia Pues voy a hacer mejor, tío Voy a intentar currarme nomás sí. pues Mirar por el punto Por, la, por, el, por, la, por el aspecto positivo sí. también, ¿no? la ha dicho a alguien allá Que no le, no le gusta su música En la cara? ¿O son más de...? Mm, no, al principio Viví una época ah. Una época graciosa Que no voy a olvidar nunca claro, Que tío. en Marbella Como no había rap se hizo como una especie de bandos en el Bronx, que yo <risa> hacía un tema y me decían, oh, el Jan no sé qué venían a mi barrio pintarme en las paredes y dije, well, ¿qué, qué <risa> mierda estamos haciendo aquí? ¿Esto qué niñaterío es? Pero al final se zajaron las cosas, pasaron y ya está pero no me ha venido nada de decirme no me gusta, sé que lo que hago es muy distinto a lo que hay y me gusta que sea distinto, no me gusta sonar a nadie pero bueno, que le guste, ya digo, yo hago la música por placer Y hago la música porque me sale de, de mi interior, de bueno, mi huevo, de lo que queráis llamarlo <risa> ah. El que la quiera escuchar, bien, el que no, también Yo no hago en un duro, yo tengo mi trabajo, gracias a Dios Y yo no no voy a vivir, ni ni hago esto por vivir de nada Que todo el mundo quiere pues un poquito de repercusión, un poquito de apoyo pero... ¿Y cuánto, cuánto te ha costado lo que el disco en sí? Porque, ¿no? el, tiene pues el, un... el disco, hmm. lo primero fue, dije, venga, voy a hacer copia física eh, pregunté a varios sitios pero nadie te apoya y lo típico no hace descuento vas al ayuntamiento sí sí te damos ayuda te avisamos la semana que viene la semana que viene no te dicen nada y dije mira Ya yeah. como yo me manejo en internet pues las la cajas transparentes las compré en un sitio los discos vírgenes en otro grabarlo en otro las portadas en otro y al final fui pues sumando poquito poquito poquito sentí aros lo máximo y saqué las copias físicas las copias físicas mi fin no es venderlas o sí es venderlas sobre todo si hay gastos de envío, por ejemplo, mucha gente de México, es ansiedad de mándame el disco, te lo quiero comprar, y me mandan correos, ahí sobre todo un par de chavales que les pido perdón, pero es que no tengo tiempo. Es que les digo, a lo mejor este fin de semana, pero estoy haciendo una plataforma para vender el disco físico. Este fin de semana lo no hago, pero es que llego fin de semana, estoy cansado. Me sale una idea de un tema, o me llama algún amigo, o monto algún vídeo, y es que no, no paro. La traigo, pues, como vosotros, pues, gente que veo que me apoya, le gusta mi música, pues, coño, te traigo el detallito, te llevas tu disco y ya está. Bueno, para lo que quiera, quien quiera saberlo, ¿cuánto va a costar el disco? Pues el disco lo voy a vender por internet a 5 euros. 5 euros, para Sí, porque es que lo subí a iTunes. Pensando que yo podía poner el precio, pero me lo pusieron a 9,99 dólares. Y digo, joder, digo, no compran ni un disco físico a 10 euros, <risa> me van a comprar a mí el mío. Obvio. Pero bueno, quieras que no, cuando voy a sala, voy a sitio, digo, tengo un disco en iTunes, es repercusión. Por eso que digo, mira, el disco físico a 5 euros, que le gano 0,00 <risa> y, y ya está, por lo menos para cubrir y poder seguir haciendo tandas de sí, discos cubrir no, gastos, claro. Por lo Exacto. Menos. Menos que sí, eso. que esos 10 dólares son 7 euros al cambio, 7, 7 y pico, ¿no? por ahí andará. No, no sé. Pero yo sé que es caro. Sí, sí, caro si quieres escuchar, digamos, música. Y más a ti, sí. sí. No hay... Y además que hay un día es que la gente no compra nada. Así es que yo a mí me encanta coleccionar discos. Yo tengo una vitrina llena de, de discos. Sobre todo, soy soy raro para eso. Porque me gusta escuchar americano, pero me gusta comprar discos españoles. Porque pienso que hay que invertir en español. Que aunque me guste una canción o dos del disco, ya invierto en el disco, me lo guardo. Aunque no lo ponga mal, lo tenga guardado. Pero me gusta tenerlo coleccionado. Es que la gente no gasta ni, ni en un concierto, ni, ni en un disco, ni nada. Pone un concierto a la entrada, 5 euros. No, es que no tengo 5 euros. Y después, para fumar, se gasta lo que sea, para fiestas, se gasta lo que sea. Dice <risa> <risa> tu tío, y... coño, va a ver un directo, va a ver un chaval en el escenario. Que no es lo mismo escucharte un tema en tu casa, o escucharte un que te ha descargado un p 3 guarro, que verlo en directo, sudando y chillando, te echándote la encima y tu hijo te va encima. <risa> claro. Pero la gente no tiene. En España, yo creo que en general no hay sentido de la cultura. ...teatro, música, cine... muy poca gente que invierta en, en, en esas cosas... ...después te vas a América... cualquier negrillo de, de la esquina... ...te llena una sala y te va la madre con el hijo, con el abuelo... a ...escucharte allí con el brazo en el alto... ...pero bueno, son distintas distintas naciones... ...y distintas culturas... ...bueno, estamos llegando cerca de las 10... ...antes de irnos, me gustaría escuchar un temita más, ¿no?... ...antes de, de marchar... Sí, ahora, ...antes lo, del evento, ¿no?... Lo, lo, lo ...después nos despedimos, damos las gracias a quien queráis y tal... Y, ...pero antes vamos a escuchar un temita de este hombre... ¿Alguno a los la pues la ¿Cerramos con cada noche? ¿Con cada noche? ¿Ya ¿Está la noche cayendo? Mm. Pues vamos allá. Escribo, que no se evapora esa copa de ron. En este mapa del destino, donde soy un pedo, acumulando cada meta sin ninguna razón. Y es que cada noche no podrás evitar. Que la luna, del amor y comiences a soñar. Si todo es una mentira, no quiero despertar. Déjame durmiendo, arropado por la instrumental. Vivo porque muero, jodo porque puedo. Déjame volar y ser guardián entre el centeno. Hace tiempo que corro olvidando cada miedo. Me hice de más fiero, con la espalda agujereada por tanta gente Que a veces no consigo andar por este sendero Intento razonar y ser inteligente Más fiel me hago dentro de este puto sumidero Nadie me enseñó a vivir, nadie me enseñó a luchar Nadie me enseñó a escribir, caigo y aprendo a volar en este sistema crudo que nos gobierna Cae la noche y sale la bestia que me alberga Donde con los años he aprendido a aguantar Y a reflexionar, a evolucionar ¿Quién me va a fallar? Estudié y llegué a la universidad Esto no es suerte, primo, su de mi oportunidad Lloré por el hermano que me pegó a la pata Y es que emozco más gente de la que me quiere ya Soy Platón dentro del todo de la caverna Sin distinguir si soy el malo de esta realidad He defendido con sangre y sudor mi música gamberra He dado con falsos que querían guerra Mi única meta es arrancarme lo que me aferra Ya que soy la excepción que destroza la regla es que solo quiero beber que perder la ilusión Si lo que escribo se evapora en esa copa de ron En este mapa del destino donde soy un pego Acumulando cada meta sin ninguna razón Y es que cada noche no podrás evitar Que la luna del amor y comiences a soñar Si todo es una mentira no quiero despertar Déjame dormir arropado por la instrumental Soy el detalle en carro, no bombo la locura de Scream Humo que se desvanece dentro del cafetín. Lo dejé por tantas mierdas, pero al fin volví Y si lo hice fue por el apoyo de mi hermano, Click, Me voy de picnic, hago que el beat arda Ya se vive que me respalda, aprendí a defenderme por encima del que ladra ya difundir el terror solo lanzando palabras con la así será y el bolsillo vacío prisionero de este cielo que no quiere ser mío desvarío y se estrella mi avión desde el frío río esperando mi tren en la estación planeando como Scofield mi siguiente misión Conocerás como off solo mi habitación de noche ya estoy dócil junto a mi inspiración son E.T. Click y Yand. y nervilla ya tu porción y es que solo quiero beber a perdí la ilusión, si lo que escribo se evapora en esa copa de ron. En este mapa del destino donde soy un pego, acumulando cada mitad sin ninguna razón. Y es que cae la noche no podrás evitar que la luna te enamore y comiences a soñar. Si todo es una mentira no quiero despertar, déjame durmiendo arropado por la instrumental. Cada noche. Cada noche. Cada noche, ya le con nosotros. Y, y, y vamos a decir el evento que esta noche. Que en la hay, Cloaca. Este fin de semana de concierto por aquí. Ahí, en, hay varias cosas, ¿no? En la Cloaca, esta noche, con la colaboración de Dream Sound, presentando Gijón Nueva Escuela. Esta noche, a partir de las 8 y media, entrada única a 3 euros, con actuaciones de RN y DJ Asco. Algo original, alto mando, más, te invitados, invitado. En la avenida del la, de la Rey de los Ángeles, número 68. Para allá, para allá iremos, ¿no, Marco? Vamos ahora para allá. Eso empezará bueno, anda, a una noche y media, pero será nueve, nueve pico. ¿El precio cómo anda, Marco? Tres euros. Tres euros, entrada ¿eh? única. ¿Consumición? No dice nada, pero vamos, allí los precios están buenos, ¿eh? El precio de cerveza también. Está, bien. Bueno. Y este noche también comenzaba en Torre del Mar con el festival Weekend Beach, en la playa de poniente, los días 3, 4 y 5 de julio, con las actuaciones de Fowboy, Little Pepe. Esto es hoy, ¿no? Partir, esto este uh -huh. y mañana ese fue de acá, Gordo Master. <risa> y bueno, eso es todo hasta el momento. Vamos, que, quien quiera escuchar música Te de a Marbella y estos festivales, la verdad es que es variado. ¿eh? Torre del Mar, ¿no? Torre del Mar, sí, Torre del Mar. Eh. Y verdad que tiene muchos grupos, eh, muchos sitios, viene Bajo de O, o sea que hay variado. Aquí ah. quien quiera escuchar música, aquí hay cositas guapas. <risa> bueno Marbella y esto. Ya llega el planito, ¿no? La musiquita. Bueno, no, mañana... Los conciertos ¿eh? Hombre, era una época buena para, para los conciertos. Mañana también hay la cloaca concierto. Organizado por Víctor, el manager del Producto de Semilla Semillas, con las estaciones de Uru y más gente que vienen de Cádiz Tres euros anticipada y 5 en taquilla Y bueno, tiene buena pinta, parece pintar bien y todo eso Pues ya sabéis, menos menos litros, menos tabaco y apoyáis los conciertos de Gijón, tío, que sí. se vea que, que así como para la cosa, si apoyamos los conciertos, esto va para adelante, vamos pues sí. Si no, pues ya vamos al concierto. Si no, la gente no va al concierto, como hemos hablado antes, mal asunto, ¿eh? Esto va así, vamos. Bueno, pues ya estamos llegando a día y a noche, ¿no, Dani? de a que irnos, ¿no? Sí, la 10 y larga, ¿no? <risa> ya sabéis, esto ha sido en vinilo, onda color, y el próximo viernes volvemos con más, más cositas, más invitados. Así que ya sabéis, está los, también el Facebook, tenemos un Facebook en vinilo también, para que veáis los programas, escuchéis el programa y veáis todas las noticias que, Uy, que van surgiendo. Bueno. Twitter, Twitter, siguiendo por Twitter también. Y nada, pues nada, os esperamos el próximo viernes. Un saludo, muchas gracias a Jan, pues aquí por estar invitado, por estar muchas aquí. Gracias a vosotros, súper cómodo. Yo me he pegado otra hora más y nos dejan. Decirle sí. que no tengo una horita más y seguimos hablando. Se pasa rápido, se pasa rápido. <risa> <risa> muchas no, gracias, mucha, Marco, mucha por, gracias. por estar con nosotros aquí también. Gracias. Eso, pues sí, saludo a toda la gente que me apoya en Twitter. Son, son mi motivación todos los días, cada vez que me meto un veo mensaje. Es lo que me incentiva a seguir trabajando en esto. Y nada, mi hermana Zetakili, muchas gracias. Tengo aquí mi compañero Rubén también. Hermano, colaborador, compañero, todo el día juntos. Somos pesados pesado. No es encima ya. Rubén, que no quería, no quería hablar por los micros. Pero bueno, no quería. Y nada, darle gracias también a Dani por estar ahí en el control también, el control de sonido. Un placer, como siempre. ¿no? Y nada, volvemos el próximo viernes.